Hola a todos y bienvenidos al curso de informática para todos. Si te da miedo la tecnología, si piensas que la informática es complicada y que no es para ti, entonces necesitas hacer este curso de informática para todos. Un curso en el que de forma sencilla verás que la informática y la tecnología pueden ser más fáciles de lo que habitualmente nos cuentan. Por todo ello, consideramos que este curso es imprescindible para aquellas personas que quieran actualizarse y ponerse al día de forma sencilla. Estaremos encantados de veros en el curso. ¡Os esperamos!